la inmunidad de los funcionarios de alto rango es algo que debe tomarse en serio y no al pleno la reglamentación total o parcial de las leyes así como el nombramiento y remoción de altos funcionarios. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme, aquí lo contamos como primicia. Es un gusto de nuevo leerlos. Antes de empezar, y como siempre, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, también lo pueden compartir con todos sus amigos en redes sociales. Ahora sí, demos inicio a nuestras noticias. La estrategia del régimen de Nicolás Maduro para enviar a Alex Saab a Etiopía y evitar su extradición a Estados Unidos. El testaferro del represor venezolano está detenido en Cabo Verde desde el pasado 12 de junio tras una petición del país norteamericano cursada a través de Interpol. Los acusan de blanqueo de divisas. El gobierno dictatorial de Nicolás busca desesperadamente evitar que Cabo Verde extradite a Alex Saab a los Estados Unidos. El empresario señalado por ser testaferro del represor chavista Nicolás, según el documento, el gobierno y un tribunal caboverdiano aprobaron su extradición, pero la defensa apeló la decisión de esta corte ante el Supremo Tribunal de Justicia. Mientras tanto, el empresario sigue preso en Cabo Verde. Es por esa razón que el régimen chavista quiere, por todos modos posibles, sacarlo de esa nación. De forma estratégica la tiranía venezolana acaba de nombrar a Saab Embajador extraordinario y plenipotenciario representante permanente Ante la misión de Venezuela ante la Unión Africana Este título otorgado lo señala en una carta firmada por el canciller del gobierno dictatorial Jorge Arreaz Quien le acaba de pedir a la Unión Africana que su embajador plenipotenciario Asuma sus deberes en Addis Abea, Etiopía a la mayor brevedad, amparándolo a la inmunidad total que otorga este tipo de nombramientos. Venezuela ya tiene todo listo para enviar a Saab hacia Etiopía y que la solicitud de amparo humanitario para que pasara la vida un nuevo con su familia era un plan B mientras ejecutaba la jugada diplomática. El abogado de Saab rutzel marta señaló en un texto revelado por el diario citado que la acreditación ante la unión africana es importante debido a la postura de esta organización sobre la inmunidad de los jefes del estado y otros altos funcionarios algo que se deja ver es que lo que está claro fue que la unión africana considera que la inmunidad de los funcionarios de alto rango es algo que debe tomarse en serio por lo tanto, es lógico que la Unión Africana espere que todos sus estados miembros, incluido Cabo Verde, respeten la condición internacional de los representantes de los gobiernos. Asimismo, una llegada a la defensa dijo que este tipo de nombramientos no necesitan ser ratificados, son automáticos y asimismo los beneficios que trae consigo. De la misma forma, Cabo Verde y Estados Unidos están preparando una respuesta De acuerdo a fuentes de Washington, es claro que este tipo de inmunidades no son retroactivas Aquí lo único que demuestra este nombramiento es el desespero del gobierno dictatorial de Nicolás Por lo que SAP puede contar sobre dólares y lingotes de oro que han salido de Venezuela hacia Irán, Rusia y Turquía por su parte, el procurador general de Cabo Verde, Luis José Landín, confirmó que su país no tiene ninguna obligación de cumplir la orden de un tribunal africano de poner en arresto domiciliario al empresario colombiano. Landín también aseguró, tras reunirse con el presidente caboverdiano, Jorge Carlos Fonseca, que su país no ratificó el protocolo que otorga la jurisdicción al tribunal en casos de derechos humanos. Cuando hablé de eso, dije que tenía algunas dudas, pero ahora estoy seguro. Cabo Verde no ha ratificado este protocolo que otorga jurisdicción al tribunal de la CDAO en materia de derechos humanos. Así lo dijo a la prensa tras abordar ese asunto con Fonseca. En segunda noticia, el gobierno americano reforzó una orden ejecutiva que prohíbe a sus ciudadanos invertir en empresas asiáticas. Una guía en la que insta a los norteamericanos a no comprar valores de compañías presuntamente controladas por el ejército del gobierno dictatorial de Xi Jinping fue la orden por parte de la administración de Donald Trump, público Donald Trump, como cabeza de la administración saliente de Estados Unidos, reforzó el pasado lunes una orden ejecutiva que prohíbe a los inversores del país norteamericano a comprar valores de empresas presuntamente controlados por el ejército del país asiático, tras el desacuerdo entre diversos departamentos estadounidenses sobre la dureza que debía tener la directiva. Por parte del Departamento del Tesoro, el cual difundió una guía que aclara que la orden ejecutiva publicada en noviembre se aplicará a los inversores de fondos cotizados e indexados, así como las subsidiarias de compañías del gobierno dictatorial de Xinjiang designadas como propiedad del ejército del país asiático o controladas por este. Las preguntas frecuentes en la página web del Tesoro estadounidense, luego de que la agencia de noticias Reuters y otros medios de comunicación informaran sobre la realización de un debate de la cuestión en el seno de la administración Trump, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa habían rechazado una oferta del Departamento del Tesoro para suavizar la orden ejecutiva. Mike el secretario de Estado estadounidense indicó que el anuncio asegura que el capital de Estados Unidos no contribuye al desarrollo y modernización de los servicios militares, de inteligencia y de seguridad de la República Popular del país asiático. Algunos medios de comunicación específicamente apuntaron que el Tesoro estaba tratando de excluir a las subsidiarias de la empresa del país asiático al alcance de la directiva de la Casa Blanca que prohíbe a partir de noviembre de 2021 las nuevas compras de valores de 35 empresas asiáticas, que según Washington están respaldadas por el ejército del RPC. La guía publicada especifica que las prohibiciones se aplican a cualquier subsidiaria de una compañía militar comunista asiática, después de que la dicha subsidiaria sea cotizada por el tesoro. En la guía se aclara que el departamento tiene la intención de enumerar las entidades que cotizan en bolsa y que son propiedad en un 50% o más de una compañía militar asiática. En tercera noticia, con lo que no contaba Nicolás, es que el Parlamento venezolano extendió por un año sus funciones y renovó la presidencia de Juan Guaidó. Este sábado el Parlamento venezolano aprobó extender por un año más sus funciones y las del líder opositor Juan Guaidó como jefe legislativo y presidente interino del país, cargos en los que reconocen medio centenar de naciones, entre ellos Estados Unidos. Según el Parlamento, la continuidad constitucional será ejercida hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres en el año 2021. Aclara también que esta continuidad basta que no ocurra un hecho político sobrevenido y excepcional en 2021 o hasta que un periodo parlamentario anual adicional a partir del 5 de enero de 2021 así pues lo dice el texto promulgado por la Cámara los diputados de Venezuela de forma valiente hicieron su parte se levantaron con dignidad y sin miedo se enfrentaron una vez más a una tiranía sangrienta desafiaron los sobornos y resistieron la persecución y la agresión física algunos como las diputadas Adi Valero y Bolivia Suárez ellas dieron sus vidas en esta noble y humanitaria causa. Así lo afirmó Carlos Pechillo, embajador de Guaidó en Estados Unidos. El texto reza que rechaza las elecciones legislativas celebradas el pasado 6 de diciembre, en las que no participaron líderes tradicionales de la oposición al considerarlas fraudulentas, el cual ganó el chavismo con holgura en medio de una alta abstención y del cuestionamiento internacional sobre su transparencia. Establece el nuevo estatuto que la Asamblea Nacional funcionará a través de la Comisión Delegada, una instancia contemplada en la Constitución para operar durante los recesos del Parlamento, con funciones limitadas e integradas por menos del 20% del pleno. Aún a pesar de que el partido salvó su voto, remarcó que seguirán apoyando a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino de Venezuela. Ante el nuevo Estatuto de la Transición para Continuar la Lucha por la Democracia en Venezuela, seguiremos trabajando por su aplicación con la comunidad internacional. Sin embargo, es muy grave que no haya sido votado unánimemente, analizó así Julio Borges, el canciller del gobierno interino. De la misma forma, el 5 de enero de 2021 se instalará la nueva Asamblea Nacional de Contundente Mayoría Oficialista, que espera arrebatar el reconocimiento internacional de la oposición. Aparte, Guaidó podrá pedir a la Comisión Delegada y no al Pleno la reglamentación total o parcial de las leyes, así como el nombramiento y remoción de altos funcionarios. Y eso es todo amigos, el día de hoy aquí tienen sus tres noticias. Saludos a todos, no se les olvide como siempre suscribirse a nuestro canal, activar nuestra campanita, compartirlo con todos sus amigos en redes sociales. Chao, chao.